muchos años que pasaron sin robar un beso, solo quiero un beso, y por esa boca no me importa ser ladrón, no puede ser que no he encontrado todavía las palabras, y en esa noche no dije nada, no puede ser que en un segundo me perdieras. Con bailado de esos viejos que nos gustaban. Sé que sientes mariposas. Yo también sentí sus alas. Déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vayas. Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma. Con bailado de esos viejos que nos gustaban. Sé que sientes mariposas.